Bueno, este año nos ha tocado Filipinas No tiene nada que ver con el estreno de la película los últimos Filipinas ¿eh? Es un país que me ha sorprendido Quizás porque al estar en un hotel en el del Pues hemos tenido más contacto con la gente referencia al buceo, eh, no se ha promovido del hotel, pero me consta que hay mucha más variedad de inmersiones. Por ejemplo, un amigo pues, estuvo unos días antes y estuvo buceando en la playa con tortugas y con tiburón ballena que acudían a comer a, a la mano de los pescadores. Bueno, al final del vídeo... O otro comentario. En me un rato ver si hace caso. No sé si será por ser final de temporada de tifones, pero el agua estaba revuelta. De hecho, una de las primeras inmersiones que tenemos prevista la cambiaron porque al torcer un cabo, pues vieron los guías que, que estaba muy revuelto. Pero la cosa mejoró rápidamente y eligiendo las inversiones bien, pues los guías no supieron llevar a donde ya estaba el agua, bonita. Consejo primero para fotógrafos. Si no tenéis una varilla, conseguir una, porque es muy útil para levantar por las faldas a las anémonas, a los corales, a las babosas, a las bailarinas españolas porque aquí hay vida, vida en todos lados, porque aquí hay que evitar tocar todo, sobre todo los crinoideos, que ya sabéis que hay gambitas y peces que viven dentro, muy bonitos para fotografiar, pero que los crinoideos no se pueden tocar, que tienen unas garritas que se te agarran a todos lados y se acaban rompiendo. Consejo número 2 para fotógrafos. Haceros una lista mental de ajustes para revisar antes de saltar al agua y revisarlos, Porque después de saltar al agua, mala cosa. Con cinco inmersiones diarias la atención se dispersa y se ha acabado ajustando el ISO a 1600 durante varios días, sin darme cuenta. Y otras con el máximo diafragma posible, también que no. Una vez dentro del agua ya no da tiempo a mirar nada. Creo que será por eso, por el cansancio, que he hecho las peores fotos que ningún viaje. Pero sí, hemos conseguido hacer el triplete. Ver el caballito pigmeo, que de tan pequeño no salía bien ni en las fotos, y mucho menos en el vídeo. El pulpo de anillos azules, que solo se pone azul si lo cabreas, y preferimos dejarlo en paz. Que ya veis que tiene 3-4 centímetros de tamaño y la sepia extravagante, que no dio ningún problema porque como es venenosa, pues no le importa exhibirse. De hecho, yo más que sepia extravagante, la llamaría sepia de fuego. ¿Y qué más se puede ver en Filipinas? Pues bueno, lo de siempre, las gambitas de anemona de uno u otro tipo, cangrejos porcelana, nudibranquios y muchas otras cosas que no sé cómo definir y eso sí venir con macro que esto es el paraíso para el macro Poco hay mucha diferencia entre las diurnas y las nocturnas, porque aquí la fauna es fantástica. Y nos faltó de ver el pez mandarín, una preciosidad en fotos, pero en fotos de otros, porque resulta que por lo menos este que había aquí eh, sale cinco minutos al atardecer y solo se le puede alumbrar con luz roja, porque se nos asusta, no sé el contrato tendrá, pero tiene que ser muy bueno. Bueno, esto es lo que es un poco el interior de las islas de Filipinas. Esto es una lagunilla que hay por dentro, un canal entra por un lado, sale por el otro lado, eh, bueno... Creo que podía tirarme horas hablando de todo lo que he visto por aquí, pero bueno, no quiero aburrir a nadie, así que voy a dejarlo. bueno, primero hay que recoger al resto de los turistas o nos recogen ellos a nosotros para ser más exactos y ahora nos echamos a la carretera y estos vehículos tan curiosos son los que vamos a encontrar continuamente aunque con mucho más tráfico bueno, ya estamos en el primero ha sido muy bonito pasar por ahí cómo no, un país con 7.000 islas, pues qué menos que ser todos excelentes navegadores. Aunque miedo ya dan, pero tienes que tener confianza en el que saben lo que hacen. No tanto al ir, que tuvimos muy buena mar, pero al volver estaba bastante encapitado. Acababa de pasar una tormenta tropical que estuvo dos días en la navegación cerrada, que no nos dejaba salir del puerto. O sea que tampoco se fían mucho de ellos mismos. Bueno, no sé cómo explicar lo de Filipinas, es un país que está a medio hacer, las carreteras están saturadas, el tendido eléctrico cada uno se lo monta como puede, los saneamientos no existen y los vehículos pues también dejan bastante que desear, ahora eso sí, los que tienen autobusitos los tienen muy cuidados si no, fijaros como cómo brillan, estos son los autobuses que se pueden utilizar para moverte de un sitio a otro de dentro de las islas, también hacen la función las motos estas preparadicas a veces con SIDECAR y a veces pues con más reformas todavía esta opción es más rápida pero también más cara los paisajes por supuesto son preciosos y el regateo a la orden del día, por supuesto. Bueno, como no he conseguido un gato, pues os dejo aquí unas escenas adicionales. Esto, bueno, esto es una cerveza. Con su vasito, pero por fuera. ¿eh? es un Gintoni. No, que si lo ve alguno se corta las venas. Y esto es un Mai Ya sabré, ya veremos mañana.